Yeah, Mr. Warrior, un saludo para toda la gente, toda la people, toda la escena de Pereira, los alrededores, donde me escuchen. Pronto lo que se viene con Capster, en un round. Ahí estamos pendientes, mi gente. Saludos, escúcheme por ahí, por YouTube. Mr. Warrior Music. Así va. Hey. Mi papá grabándolo aquí en un round. Mr. Warrior. Mr. Warrior y Capster. Capster,